Hola, yo soy Dali, soy la campeona universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, soy la luchadora más fuerte de todas las Amazonas, como pues ya han visto. Este, sí, es, es un concurso que se hace cada año en, aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, donde entramos puras luchadoras y puros luchadores, un concurso este, que, que ya lleva muchos años haciéndose. Yo llevo seis años ganando, este, no he tenido pues, una rival que pues, todavía me ha desbancado. Sí, sí, es un poquito más difícil para un luchador o para una luchadora, porque tenemos, salimos de gira, o vamos a otro país, o no estamos, este, a veces no tenemos nuestras, nuestros suplementos o nuestra alimentación que pues, hacemos diario, pero como te digo, en, en el caso de Dalis, este, le gusta mucho cuidarse, ya que estén en Estados Unidos, en Japón, en donde sea, siempre busco en dónde entrenar, dónde, qué comer, tratar de comer muy sano, y y tratar después de cuidar mi cuerpo. Pero sí es un poquito más difícil para un luchador, porque hoy competimos, pero ayer luchamos, y ayer tuvimos lucha, entonces ya deshidratados, y sí, o sea, es un poquito un poquito complicado. Por eso a lo mejor no todos pueden hacerlo, no, no tienen a lo mejor esa voluntad de decir, sí lo vamos a hacer, pero no porque no quieran, porque a veces es difícil, o sea, necesitas gustarte mucho para poder subirte a un ring y luchar deshidratado, ¿no? O sea, y brindarle un espectáculo a tanta gente que te viene a ver, no puedes subir y decirle, pues tengo sed, ¿no? O sea, tú, ellos te vienen a ver y tú tienes que, que salir como siempre a luchar. Eh, que poco a poco, o sea, hemos estado los que hemos ya tenemos más tiempo haciéndolo, pues jalando a nuestros compañeros, que se animen, que se animen, porque también es muy importante pues que un luchador pues también se vea bien. No, o sea, sí, sí tenemos muchas lesiones. O sea, por, no es igual que un fisiculturista que va, entrena, come, descansa y vuelve a hacer lo que hace, ¿no? O sea, nosotros vamos al gimnasio, comemos, preparas tus comidas, pero te tienes que ir a luchar. A veces te lastimas, la cintura te duele en las rodillas, o sea, es algo este, diferente. Pero como te digo, este es algo que los que nos gusta realmente pues lo hacemos con muchas este, ganas. Estamos posando, yo hace poco que estaba ya depletándome me, da, me di un calambre, o sea, en el ring y eso nadie lo sabe. O sea, yo tengo que seguir luchando porque esa gente viene a, a vernos, ¿no? Entonces yo no puedo decirle espérame porque tengo un calambre. Entonces claro. sí es un poquito este, complicado, pero te digo, este es algo que hacemos con, con muchas. Yo por lo menos lo hago con como luchar, lo hago este, con muchas mucha pasión y, y muchas ganas. Yo creo que es todo, es todo, porque Dalis ha sido, a lo mejor no me conocen, pero ha sido la luchadora que ha batallado mucho por estar en el lugar en donde está y, y le costó mucho pues ganarse el reconocimiento del público, o sea, de, de muchas personas. Entonces es algo que que como te digo, yo no lo veo tan fácil dejarlo, tengo mucha gente detrás de mí, tengo una familia muy bonita, tengo un esposo que me apoya pues siempre, tengo a Daniela que pues me entrena, es mi entrenadora, o sea, tengo muchas personas que siempre están detrás diciéndome, tú puedes, échale, échale ganas, va todo va a salir bien, entonces eso es lo que hace que, que tú sigas adelante, o sea, que te motive porque una cosa como yo siempre lo digo, o sea, ser luchador o luchadora puedes llegar puedes llegar a ser campeón, lo lo, lo a lo mejor en este momento ganar cabelleras o sea, gan pero ya te olvidaron, ¿no? o sea, ya dijeron, bueno, ya lo hizo y ya, entonces ese no es el caso de Dalis, o sea, Dalis ha sido, ha ido en aumento. O sea, se ha mantenido en un, este, tengo años en siendo esa luchadora fuerte, esa rival que no han podido vencer las muchachas. Entonces, yo creo que eso es algo que, pues, creo que por algo, ¿no? O sea, por algo este, estoy en el lugar en donde estoy y no nada más es porque, porque estoy fuerte o por mi linda cara. Y ya estuve una vez en el ferrocarrilero, ya competí una vez, tuve una experiencia ahí bonita, pero como te digo, a veces por los tiempos, yo en enero salgo a Japón, tres semanas de gira, entonces a veces un poquito es como complicado ese de... de apretarte y de prepararte, ¿no? Pero sí, sí tengo en la mira este otro evento un poquito más, este, más profesional. Pues les mando un saludo a Fig Rocks y que no me pierdan de vista porque a lo mejor no me conocen en el ambiente del, del fitness, pero vengo con todo y el otro año pues ya sabrán un poquito más quién es Dallas.